Ya vamos a, hoy ya no ya nos vamos a meter ahí Que de lleno en David. Dale. Y ya no vamos, nos vamos a meter ya de lleno en lo que es el, el trabajo que, que van a tener que preparar Y en realidad está bueno porque, porque es donde van a tener que, que digamos que aplicar Todas, todas las cosas que tener que, que, que, que llevar adelante y bueno, fundamental en base a, la, a las cosas que, que debemos sacar y, y cosas que ustedes tengan que, que investigar y buscar por ahí. O sea, no, no nos podemos quedar con esto que, que es, este, digamos que básico, elemental, es como titulares de los temas, porque temas no podemos profundizar mucho en, en, en tantos temas, pero sí. Eh, bueno tener, tener algunos conceptos elementales y usted depende de lo que elijan en su trabajo ahí sí poder profundizar un poco más y, y tener la posibilidad de, de desarrollar. Vamos a empezar el otro día estuvimos viendo ¿se acuerdan algo ahí de, de lo que era la del vínculo entre planificación y, y evaluación? estuvimos viendo ahí conversando un poco eh, el tema de de la importancia de la evaluación en los procesos de planificación de, de los, un poco también de los momentos, cuando, cuando evaluar qué cosas estuvimos ahí como manejando algunos, algunos temas muy generales y, y bueno, y uno de los momentos que vimos que, que era necesario e importante eh, evaluar era al, al inicio de, de un programa de entrenamiento, ¿no? era como algo bastante elemental de la hora de prescribir un ejercicio, un entrenamiento, eh, empezar con un grupo o una persona, ya sea nivel que sea, eh, es importante eh, ubicar a esa persona dentro de, de algún, de, de, de, de tener alguna referencia de, de cómo se encuentra, en qué estado está y qué nivel de desarrollo tiene la capacidad que, o las capacidades que nosotros vayamos a hacer a intentar desarrollar, a, a trabajar ¿no? Entonces bueno, hoy vamos a empezar con un poquito de esto, de una parte de, de la evaluación previa a la, a la prescripción ¿no? Y examen pre-participativo que, que en realidad tiene algunas partes que sí nos corresponden a nosotros, algunas cosas que nos corresponden a nosotros, cuando hablo de nosotros digo, eh, licenciados en educación física, encargados de prescribir ejercicio y otras cosas que no nos corresponden a nosotros porque porque son cuestiones, son exámenes que, que son médicos sí en lo que tenemos que ver nosotros en esto es en, el, en en sí tener en cuenta eso y solicitarlo para aquel que no lo tiene eh, eh, yo diría que este, no solo solicitarlo sino exigirlo no este, que, que es un por ejemplo para los acá los clubes los, los, los, los jugadores jugadoras federadas o o las personas que, que, que participan de, de actividad física en, en un club, cualquier club eso, se pide la ficha médica, la ficha médica ¿vieron? el carnet ese, el, en, en los colegios, en los liceos se pide, en las escuelas el carnet adolescente, esos eso cambia. pero en el ámbito deportivo el, el carnet de actitud física es el que se encarga, ¿no? en este caso es el ministerio, encarga de, de hacerlo. Nosotros, si bien en, en los clubes, la mayoría de los clubes debería ser un requisito básico, no se cumple eso en todos los clubes. Y, y donde no se cumple tampoco es en, en las actividades, eh, digamos que, particulares. ¿no? Es que los, los famosos personal trainers todos vieron eso. Este, ¿Alguno tuvo alguna, alguna experiencia? ¿Conoce algo? ¿Algún amigo que haya hecho eso? ¿Algunas participaron de algún grupo, de entrenamiento? ¿No? Este, yo, lo que pude averiguar, de todas las personas que, que, que consulté, que, que han participado, o incluso que que trabajan como entrenadores y han formado grupos de entrenamiento, tienen esto que hay de entrenamiento funcional y pila de cosas que están buenísimas que dan en el Prado, en la Rambla y se ve por todos lados, todo ¿no? eso, este, muy, muy poca gente, bueno, en realidad de todos los que yo consulté uno solo este, pedía, pedía esto y, y en realidad también le, le ha generado mucho, bastante complicaciones porque no hay un, una, culturalmente no hay una costumbre de Capaz que la gente está tan tan... Si no se fueron deportistas, si están más acostumbrados a hacerse ese carné o yo que sé, la gente no está tan acostumbrada. No, a veces van, el, carnet, el la del carnet de salud que usan para el trabajo, bueno, está. Pero no algo más, más profundo. Y bueno, vamos a ver que en algunos casos es, es fundamental ¿no? tenerlo. Eh, el examen médico preparticipativo... La, el, el examen el de carrera saludal tampoco es algo que sea guau, wow, pero no es un examen. Digo, probablemente tío, vas a tener una consulta y saque más información de vos que que hagas en mi propio caso. Sí, y yo no, no sé si es de sancionamiento, va a... Vos en general sabes si es hipertenso, si es diabético. No tenés que hacerte de salud para adelante Sí, a sí? si, si es público, no todo. Ay. Un niño del asentamiento, ¿cómo que no va al médico? funcional no y Bueno, está... ¿Cómo el con el yo si, el interior, con él, y el fútbol de si ficha y la piscina con él es especial, quinta de fútbol. Cuando te pues, plaza, si, no, la tienda, no, sé, también, no bueno, yo he ahora te hacen firmar un sí te hacen firmar firmar, no. responsabilidad sí, sí, sí pero no creo que sean mucho, ¿no? hay gente que corre en hay gente que corre que no corre camina que, que llega no y, y en realidad sí, lo que te hacen firmar es para darse la responsabilidad ah, ah, no te lo hacen por una cuestión es de, que de sí, claro pasa que han pasado cosas y, y bueno también este, han pasado cosas con, con, con entrenadores personales o, o personas de no sé, entrenadores como quieran llamarlo, eh, hay un caso que, que fue bastante hace unos años de una persona que tuvo un problema eh, porque la persona falleció en un entrenamiento y justo se dio que, que tanto el fallecido como la mujer eran abogados entonces hubo ahí como una especie de demanda y, y, este, y el profesor que estaba a cargo tuvo ciertos problemas. Eh, en, en nuestro país no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas que sucedan ese tipo de de demanda, en otros países sí, pero más allá de los, de los temas legales, este que hay un tema de, de responsabilidad de, de, de, de los profes, nosotros como promotores de salud, porque si nosotros no tenemos un examen básico de este tipo, más allá de que, de que considero que el examen que se hace acá del ministerio es bastante básico y en algunos casos este vos pueden ir y medir, me acuerdo de eso. Y un año iba me daba 1, 76, y me 1,76, al otro año iba y me a 1,73 porque me iban nomás y, y ta, no son exámenes muy profundos a veces, pero sí si es algo, es algo básico y, y bueno, es como una cuestión claro, eh, sí, sí, sí. elemental y que, y que nosotros tenemos que ser quienes estemos, eh, tenemos que insistir en que eso se haga y hacerlo lo mejor posible. Más allá, repito, de que nosotros no somos lo que, vamos a, lo, que lo vamos a hacer. Lo van a hacer los médicos, ¿no? Pero. ¿Hay algunas cosas? También enseña a veces sin duda, ¿no? A veces no requerimos, no pedimos esas cosas, ¿no? Nos quedamos mucho con lo papá, por lo que la persona nos dice, Porque creo que a cualquier persona, a cualquier grupo de. a le a preguntar es problema de salud, a todo el mundo le va a preguntar. Capaz que el tipo te dice, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no si, sí. eh, es un riesgo, ¿no? Estamos, o sea, sí, eh, es un riesgo, este, pero ahora, después vamos a ver uno, un, una, un cuestionario que es bastante simple que se usa en otros países y que puede ser como una guía también para que nosotros tengamos como una idea. Pero bueno, el, el examen médico preparticipativo costaría de una análisis, que es un cuestionario, ¿tá? generalmente se, hace, se está muy vinculado al tema de, de la salud, ¿no? y de, de los hábitos y, y todo eso, un examen físico y algunos exámenes complementarios, después se puede hacer también este, una estratificación de riesgo individual que ahí va, va a depender de, de la y de, de los factores de riesgo, eh, evaluación de los componentes de la condición física que ahí son test de capacidades condicionales. ¿no? y ahí pusimos una, un tipo de evaluación funcional, hay, hay otros tipos, yo elegí el, el FMS porque es un, uno que está bastante, eh, se usa bastante, se está empezando a usar mucho y, y tiene algunos, alguna, algunas cuestiones que están buenas porque, porque es funcional, no es solo una evaluación, porque podrían ser evaluaciones posturales también, pero esto tiene esa evaluación funcional con movimientos, con, con los patrones básicos de movimiento. Entonces, eh, el FMS puede ser interesante para, para, para evaluar este, antes de prescribir el ejercicio, para ver cómo están esos, esos patrones motores. Eh, y después, bueno, las evaluaciones de las capacidades y destrezas, que también son más que nada distintos tipos de test de motor deportivo, que pueden haber de condición física, capacidades coordinativas, de movilidad, de flexibilidad y de destreza. Eh, el examen médico preparticipativo antes que nada es, un, es una herramienta de medicina preventiva. ¿tá? Está orientado a eso, a, a, prevenir, a prevenir una posible lesión o, o, o sufrir algún evento que, que, que sea perjudicial para la salud. Eh, entonces, bueno, no solo eh, se busca evitar la aparición de patologías y sino también enlentecer la prevención de algunas que ya existen y previniendo alguna, algún tipo de, de complicación en, en esto tenemos que ser como bastante tenemos que sentir, tener un sentido de la responsabilidad bastante grande porque con, con, con, una, con, con un ejercicio mal hecho, con, un, con una actividad física eh, que no, no esté acorde a, la, a las posibilidades de una persona podemos, podemos provocar Daños bastante grandes, daños que pueden llegar desde, desde una lesión que me cueste el tiempo de recuperar y, y, o, o, que, o que, si es en el caso de un deportista, que pierda tiempo, pierda forma deportiva, pierda posibilidad de desarrollarse en ese deporte, ¿no? y, y puede ser, supongamos, pasajero y, y que bueno que que el tiempo se recupere y no pase nada, o puedo provocar este, alguna, algunas lesiones que no solo imposibiliten a esas personas de, de competir a nivel deportivo o de mejorar su rendimiento deportivo, sino que afecte ya este, a, a nivel de, de, de su vida personal y, y lamentablemente hay, hay ejemplos de, de gente que, que quedó mal para para el resto de la vida, ¿no? Con alguna renguera, con algún problema, con problemas de columna, con problemas de articulaciones, de rodillas, que básicamente fue por, por, por no tener precauciones y por, por no eh, hacer los ejercicios que esa gente podía, o sea, se entrenó mal, se entrenó mal, se entrenó mal, se rompió, se siguió rompiendo. Y, y se generaron lesiones que son, son eh, irreversibles. Entonces, eh, eso nosotros tenemos que tenerlo muy presentes porque somos los principales encargados de eso. Eh, muchas veces cuando trabajamos con, con otros profesionales del movimiento, con capaz con entrenadores eh, o, o con gente que no sé, no sé si llamarlos profesionales del, del, del movimiento, porque a veces hay gente que hace un curso de instructor de no sé qué o cositas así y, y a veces los tenemos trabajando al, al lado nuestro. Y, este, y, y ahí es, es un tema, porque, porque muchas veces no, no se tiene ni la formación ni la ni, como para atender a estas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser los principales los pues, digamos, en, en tener en cuenta todas estas cosas. Eh, este examen es, es una, es, es, está reglamentado por, por ley, ¿no? Es una, hay una ley que, que, que dice que... Que, que tiene que, que existir y que tiene que, que pedirse, ¿sá? se tiene que solicitar ese, no se puede hacer, este, entrenar, eh, no se puede entrenar o participar de una, una actividad de, de, de una institución si no tengo ese aval, ¿sá? que no haya controles es otra cosa, pero es algo que ya está, o sea, que está en, en la ley, no es una, una cosa que, que se hace nomás. La anamnesis, entonces, bueno, es un, es un cuestionario, que es un tipo de cuestionario que permite obtener información básicamente sobre antecedentes patológicos del individuo, antecedentes personales, familiares y distintos factores de, por ejemplo, factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eh, si, si hay algún síntoma que sugiere algún tipo de esa enfermedad, eh, enfermedades pulmonares, metabólicas, también tiene generalmente algunas consultas sobre estilo de vida de la persona el nivel de actividad física que, que, que está acostumbrado a hacer este, la intensidad la frecuencia esas cuestiones hay una por ejemplo una, las anamnesias orientadas a la práctica de, del ejercicio que los datos básicos que tienen son datos personales eh, objetivos generales y específicos de, de la persona ¿no? que es cuál es el interés de de practicar ese deporte o esa actividad, eh, tiene también algunas preguntas sobre la aptitud física, ¿no? alguna idea aproximada, si, si ha hecho en, en, en su vida otras, otra actividad o si hace mucho que no hace, esas cuestiones, información nutricional general, qué, qué hábitos alimenticios tiene, este, ¿cómo, cómo se alimenta y después bueno algunos otras cosas que tienen que ver más con, con la disponibilidad de, de horarios y cuestiones de, de gustos y de motivación como para poder eh, orientar también la, la actividad hacia, hacia que esa persona hacia, continúe haciéndolo. Este es un ejemplo, el parque este que es eh, este es de Canadá, que ahí no van a ver nada, después en la presentación para que se ve un poco mejor. Que, eh, lo que hace es básicamente es eh, acá, preguntas de de respuesta eh, cerrada ¿no? Sí o no? y preguntas, si por ejemplo si cosas tan básicas como si alguna vez sufrió un, una, un ataque cardíaco sí o no? ¿le duele el pecho? Eh, sí o no? Y entonces con esas, cuestiones, con esas preguntas uno ya tiene una idea de, de si la persona tiene mayor riesgo de, de sufrir un evento ¿no? cardíaco o lo que sea si nosotros vemos que tiene ahí avisa ¿no? que si tiene alguna pregunta, a una o más preguntas que sí, entonces ahí se, se eh, solicita que esa persona se haga un examen más completo, ¿no? médico más completo y bueno después eh, este, esta, esto, es, esto funciona como un consentimiento también donde la persona tiene que, que firmar, incluso tiene que haber un testigo que firma y que aclara de que, ¿no? de que esa persona está en condiciones de hacer actividad física. Esto, les, les repito, no solo es una cuestión de, si un día ustedes trabajan con, son personal entrenamiento, tienen un grupo, una cuestión de, de protección legal, digamos, sino que también es una cuestión de, de educar a la gente para que, que sepa que, que, que el ejercicio físico no siempre se puede hacer, no todos pueden hacer todos los ejercicios, no todos pueden hacer toda la actividad, no cualquier ejercicio no es bueno para todos, este, este, entonces es, es una forma de, también de, de educar a las personas con, con las que estamos trabajando es que hoy, ahora que sacaron el tema de, de las carreras, ustedes eh, participan en las carreras corre alguno o, o las ha visto, eso? las 10K o algo de eso, han ido en todas las carreras hay algún evento así medio trágico en todas, eh, algún evento y que se sabe, que, que nos enteramos si ustedes van, van a ver que siempre hay una ambulancia con alguno que, que, que queda mal, han habido hasta, muertos y todo. Eso es, es, habla de que la gente no tiene una conciencia muy. Este, no, no hay mucha conciencia de lo que se está haciendo. Gente que nunca hace nada, va y quiere correr 10 kilómetros y. Claro, moda Sí, sí, por mil cosas. O sea, se creen se que ir y correr 10 kilómetros es para cualquiera. No, no es para cualquiera. Este, no hay un, un, un tema. como una cultura mucho de. No sé, hay mucha gente que no lo no, no sabe. Este, entonces es un riesgo. Y, y bueno, y hay muchos otros temas que no, que no te enterás. Hay gente que se, seguramente sufran sus articulaciones y termine lesionado y capaz que no pudiendo hacer nada por mucho tiempo porque corrió una 10K te da miles. Lo que pasa es que no te enteras, no nos enteramos, nos enteramos del que se muere o el que lo saca la demolancia porque se ve o cosas así, pero hay muchas otras lesiones que ni, ni nos enteramos. Este... ¿Eh? No, que en el atletismo ya tuvimos varios seguidos. Sí, los mata mucho el atletismo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí <risa> Todos los años se les ver. Ah, atletismo. Se te da Se de llama. Te ¿Te te ¿Te ¿Te ¿Te ¿te te no el les ¿no? el parte de llama. Se les llama. Se les llama. Te les de Se la llama. la pista la Se les Ahora haciendo el cuando en realidad para enseñar a alguien que recién inicia, o los alumnos en general, tenía que hacer el ElectroTam, de lo básico. No entiendo la cabeza del estudiante en de este sentido, pero. Cada uno se bueno, ¿todo el mundo tipo. algún principio del entrenamiento ahí está fallando. ¿Y que le, ¿Le vinieron este.? Por ejemplo, ¿alguno tuvo periostitis? ¿Vos tuviste Yo nunca en realidad sentí ese dolor y un día se me por la playa y empezó a eso. Y fue un parapetismo que yo corría no por la playa. la vida por la playa este pero no, no, no estaría por ahí, siempre cuando corrí por la playa Sí, sí la periostilidad es, es una, algo de que generalmente cuando no estás acostumbrado a correr, corres piso duro, el empato y eso empieza a... Yo me lesioné también, el, el posterior me hicieron, me hubo que correr una carrera la primera vez que corrí a vos Y la corriste a morir Y la corrí, claro Y la corrí, la claro Y la corrí, claro Y la corrí, claro Y la corrí, Y la corrí, claro Y la corrí, claro Y la corrí, claro Y la corrí, bueno, sí, en, en parte, no, jodido, no está bueno, pero aparte están viviendo en vez propia lo que no tienen que ustedes hacer cosas. Sí, sí, sí. <risa> este, se, se dan cuenta de que, de que hay que tener precauciones, ¿no? hay que tener mucha precaución. Sí, que también tenemos una presión porque, como nos viene corriendo el plan de atrás, tenemos que hacer la materia sí o sí, el atletismo recién está en, bueno, en el tercer año de los que están haciendo primero. Entonces, podríamos esperar demasiado. Bueno, pero cuídense. ¿no? Ah, no, me tenía ¿Aquí ¿Sabéis sí. también? La gente estaba desecada, la gente estaba desecada, la ¿Tenías que hacer igual? Te sí, yo. ¿Puedo empezar? Sí, cuando En el primer el primer me del el, el, el, sí. el pie sí, de derecho de fracturado, de fisurado. ¿Y te lo dijeron de mal? luego la, no, ¿Sí, la ¿Sí? no me, me decía, como me de talón? ¿Y cómo que no me carré talón si no que ser Sí, yo, me dice, ¿más que me Bueno. Bueno, ah, vamos a seguir con esto. Este otro que no es nada tampoco es, es un cuestionario de, de evaluación precompetitiva de, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que está bueno. Después, mírenlo porque acá hay eh, factores de riesgo cardiovasculares, problemas de salud, hay otros. Este, bueno, sí, más para abajo, pero hay cuestiones también articulares y óseas o sea, de, de, de tombo. Bueno el examen físico, sería un examen clínico ¿no? o sea médico, esto lo hacen los médicos, no lo hacen, repito no lo hacemos nosotros, eh, junto a la evaluación de, de, de estos exámenes y exámenes complementarios, si, si fuera necesario, eh, bueno, ahí se, se puede identificar este, si, si hay alguna enfermedad cardiovascular ya establecida o si hay riesgo elevado de, elevado de desarrollarla. Eh, también alguna contraindicación ¿no? que puede ser absoluta o relativa en base a esos datos que, que, que se obtienen y bueno básicamente puede ser eh, en temas eh, cardio o del aparato locomotor los cardiovasculares bueno puede ser, se hace la, la, la inspección o palpación, este, hay ascultación después se puede hacer también algún otro examen monitoreo de la presión arterial eso es básicamente eso y bueno los exámenes del aparato locomotor eh, son más que nada posturales y, y bueno y, y también eh, lo podemos esto es complementar con lo que yo les decía antes de, de los exámenes funcionales ¿no? que, que es bastante más específico digamos para, para lo que es eh, un atleta o alguien que quiere, que quiere ejercitarse. Eh, los exámenes complementarios en base a la valoración clínica y teniendo en consideración la categoría de riesgo, si es que ¿no? si está dentro de alguna categoría de riesgo, ahí se recomiendan algunos estudios que, son que profundizan más, ¿no? a veces cuando le encuentran algún soplo en el corazón, alguna cosita, ahí ya se van a exámenes más, más profundos, este, que, que bueno, eso es, es fundamental. Eh, nomás para, como ejemplo, en el programa Hola el Futuro, cual yo trabajo, este hay un área médica que hace exámenes cardiológicos a los jugadores de fútbol juveniles. Todos los jugadores de fútbol juvenil tienen el carnet del que hablábamos hoy, del ministerio, todos están este, autorizados por el, por el ministerio. Sin embargo, se hace, se hace otro examen cardiológico todos los años y en esos exámenes ya se han detectado varios casos de chiquilines con, con, de ah, sí, con algún tipo de anomalía. Se han tenido que operar en algunos casos, en otros... Eh, se ha tenido que, se, se, o sea, esos, esos jugadores ya no pudieron participar este, porque tienen un factor alto, de, entre, por ejemplo, de muerte súbita que es de, de las cuestiones más eh, complicadas ¿no? Este, entonces bueno ya vemos que cuando se hace algún, algún otro examen, algún examen más profundo se, se detectan cosas ¿no? Se detectan cosas, entonces es importante. Eh, bueno, este, este tipo de, de evaluaciones, por ejemplo, está demostrado que entre que hay un 65 y 75% de, de las alteraciones responsa de, responsables de la muerte súbita, podrían detectarse con, un, con, una, con un, una correcta anamnesis y un examen físico adecuado, ¿sá? o sea que es un, es un porcentaje alto de los casos que se pueden detectar, vieron que hay otros que lo habíamos visto en la tele, Juárez Fulvio, atleta que fallece y eso, generalmente, esos, o sea, también tuvieron exámenes, pero eran este, algunas cuestiones que no se podían detectar con este tipo de examen este, Así que bueno, pero si sí se pueden identificar este, varias, varias situaciones y bueno, y ahí en base a eso, ver qué tipo de ejercicio se puede hacer y cuál no y bueno, prescribir el ejercicio adecuado. Pero, por ejemplo, lo que decías de los personal trainers, si, si vos mañana sos personal training y pedís ese tipo de examen, la gente va y puede hacerse los en la motorista, por ejemplo. O... No, eh, si, sí, en realidad ten, eres, eres, eh, tenés que ir, a, por ejemplo, a, al médico de medicina general, él te manda a, a, a, a hacer eso y después ser los especialistas. Pero, pero lo, pedés, lo podés pedir no, no te tienen medio que pasar. No, no, vos. vos Vos, vos, si vos haces un cuestionario, por ejemplo, vos, vos haces un cuestionario de este tipo, ¿no? Y el, el tipo te, te, te contesta de que, de, que, de que a veces sufre dolores en el pecho, de que se agita mucho, ¿no? entonces esos son indicadores, son factores de riesgo. Capaz que la persona nunca se hizo un, un, este, un examen cardiológico. Vos ahí, ahí le decís: anda a decir a tu médico que, te, que tenés esto. El médico lo va a dar de cabeza. Hacerse un examen profundo y después le harán, le harán un electro y dirán: bueno, si sí, se detectó esto y seguirán con exámenes más, más, este, más profundos. Refe, cuando bueno tengo un tema de miedo y conciencia, digo también el ejemplo de los clubes, porque los clubes, las la, la fechas médicas, entre eh, comillas, son fechas médicas. Y yo te pongo un ejemplo, eh, me pasa a mí en el ámbito que elaboraba dando una clase de natación y no viene un adulto, sí, yo nada, hasta el tiempo nada. Pero yo capaz que le estoy tocando a palo y dentro de la cara externa que yo estoy aplicando, capaz que lo estoy perjudicando. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto es beneficioso y hasta qué, hasta qué punto es perjudicial? Porque en realidad, si vamos a legal le día mañana, eh, no sé, estoy en un gimnasio y me mando a hacer, pero un hombre, le sube la presión, le da, vamos a hacer un aneurisma y el culpable soy yo. Pero yo no sé si ese estudio que estaba certificado abajo en su, su, su ficha, igualmente vale. Bueno, hay un tema, el tema legal, que es un tema en general, acá, como, acá como no, no se hace nada. No, no, no, no, no hay, no hay, hay que pasión, muchas cosas. Pero, si han pasado y no, no pasa nada. Pero más allá de eso, porque a nosotros, nosotros nos tiene que preocupar eso pero más allá, en realidad el tema de fondo es que vos entonces haciendo algo que lo podés más allá de que vos no hayas preso imagínate que hagas algo y que lastimes a alguien o que lo mates o sea te no estás al lado y, y, y capaz que nosotros lo podemos ver podemos ver algo como que es algo lejano que no va a pasar pero puede pasar y pasa pasa en todos los ámbitos en el ámbito deportivo pasa mucho no de matar gente pero sí de lesionar gente de, gente que se rompe un ligamento, se rompe una rodilla, se, se lastima la columna, pasa mucho. ¿En el fitness? Mucho. ¿En el tiempo? Eh, eh, eh, yo no quiero claro, ah, no quiero las cosas estas de de, de, de crossfit, imagino que la lista de socios debe estar todo el tiempo renovándose, porque se rompe, porque es así, sí. que en los países donde, donde el crossfit hizo un furor algunos años antes, por ejemplo Chile y Argentina, ya bajó pila porque se rompe la gente como loco. Entonces este.. Y, y bueno, nosotros somos los que. Los, los profes somos los que tenemos que, que concientizar en eso. Y en los clubes, en las instituciones, no hay. no, no existe eso. Yo el año pasado me hice socio de un club. Un, un club grande, enorme, importantísimo. Y, y yo fui, hice clases, eh, para lo único que me pidieron el, el, el, la ficha médica o un carnet de, de actitud fue para la piscina que al final nunca entré porque nunca llegó el carnet pero para el resto de las cosas iba jugaba al tenis y, y con mi rodilla rota el, con la rodilla recién operada jugué el tenis hice todo lo que quise con veteranos ahí con veteranos veteranos veteranos iba a las clases y tal, y el club no si un día pasa algo no sé quién se va a hacer responsable ahí pero no se hacen las demandas acá, si hace demanda? Seguro pero que no, no se hace. Sí, no sé, por lo que Pero no los profe hace. que están ahí, eh, tampoco tienen, tienen, no sé, como esa conciencia, si vos, tía, pues Hay También gente, mira que, sí. que estaba lleno de vete. Yo iba de mañana, o sea, todo viejo. O sea, viejo, vieja. Y gente que hay un riesgo grande. Vuelvo claro. a contar un caso un los omigos en una natación en la, en natación la mañana Decir que está de momento llevaba de mando una cosa. Que el instituto acá no te la vas a dar y que la experiencia de repente puedes comer un garrón o no, por eso es lo que voy. Clase 7 y cuarto de la mañana, está bien avanzado, supuestamente acostumbradísimo a nadar, a nadar, a nadar. Yo, obviamente, gente que no conozco, trató de no hacer eso, sino hacer algo más, más técnico y bueno, después, bueno, pasa el tiempo y lo diré progresando. Una mujer veía que estaba mal, estaba mal, el agua estaba fría, estaba bien, y digo que se empieza a. Voy había helado, hasta me meto la saco, y al final la mujer se desmayando. Yo me puse a pensar, digo, vos, oh, lo que habré hecho estaba mal. Entonces, me puse a pensar, la carga de la era mi poca. Imposible que por la frecuencia cardíaca. Pero vos no la conocías. Yo no la conocía. Claro, Siguiendo es interrogando, me dijeron el tema. Era, la depresión baja, yo naturalmente, diabética, tomaba presión, eh, tomaba medicación. O sea, tenía factores que eran aún, y no había desesinado por Claro, ahí, ¿qué te, hace, ¿qué te hace pensar a vos que la carga de, que de, de entrenamiento fue poca? Para esa persona, capaz que. Para ese momento, con esas condiciones. Claro, es, capaz que los tipos no, no podían inventarse al agua y te, se no, terminó no, no, Claro, que lo que voy, la fecha médica, después yo preguntando adelante, no te decía que era diabética, no te decía que tomaba medicación, no te decía nada. Entonces, creo que todos estamos expuestos a ese tipo de ladrones, que es lo que voy. Claro, que esto está buenísimo, que debería hacerse. Pero no se hace. Bueno, no háganlo ustedes, yo lo hago. <risa> este, lo, yo lo hago, por ejemplo, yo en los lugares donde trabajo, clubes privados eh, que vienen ya, los lo, trabajos en fútbol, los jugadores vienen con, con, ya vienen habilitados, y sin embargo yo hago todas estas cosas. Porque sé que eso no es, no es, este, no, no es suficiente. Pero está, lleva tiempo y todo. Y, Está en nosotros, ¿no? Cambiar eso. Yo, Por eso lo estamos dando ¿no? sí, acá. <risa> si no, no, no lo daríamos. Pero nosotros en el plan de natación, nosotros estamos elaborando la, la ficha que pedíamos en la clínica de, de, de, de, de una de las mutualistas, no lo pedíamos porque sabíamos que era como nada. ¿no? Y, y ejemplo, no. Y si no traían esa ficha, ya te quedaba. Esto lo podemos elaborar nosotros en, en función a. O sea, esta ficha, este cuestionario, este, este, este tipo de. Todo este examen pre-participativo, cada uno lo, lo puede adaptar a. a, a a, la a lo que vaya a hacer. Y si trabajar en un lugar que no te salir? Bueno, ahí ya es, ya es un tema. En realidad sería algo totalmente contra.. A, esto apunta a prevenir una lesión o prevenir una enfermedad. Esto apunta a la, a la salud y al, y al, al fin máximo del de, de que estás haciendo ejercicio físico, a no ser que estés haciendo, no sé, algo.. Pero en cualquier ámbito, en cualquier nivel, esto es, eh, es válido hacerlo. Si alguien te pide hacer esto, ¿por qué no también? Sí, pero la evaluación también sería como algo bastante importante de hacer, lo que hablamos de clase pasada de al inicio y sin embargo, bueno, en un está Que no se haga no quiere decir que, que, que no se va hacer o que no esté mal. Eh, vamos a seguir un poco más rápido porque tenemos filas de cosas y si no está bueno conversar pero se nos va Bueno la certificación del juego generalmente está, es eh, para detectar si, si el, el, las personas están en, en, en un nivel de riesgo bajo, alto o moderado, dependiendo de, de, de algunos indicadores, y bueno, algunas alguna cuestiones que, que son como básicas es la presencia o ausencia de enfermedades cardiovasculares, pulmonares o metabólicas conocidas, la presencia o ausencia, o ausencia de síntomas, ¿no? como decíamos hoy, si, si le, le ha dolor el pecho, si se agita, si le ha tenido taquicardia, si ha tenido. Esos son síntomas, ¿no? Este, no está ya identificado, pero sí tiene un síntoma. Y algún tipo de, también pulmonar o metabólica y la presencia o ausencia de factores de riesgo para este tipo de enfermedades, ¿no? Fumar, sedentario, obesidad, esos, esos factores son como, como básicos. Algunos, algunas evaluaciones de de los componentes de la condición física, puede ser la antropometría, que algo de eso vamos a dar, el índice de masa corporal, que más o menos, medio relativo, eso depende, pero se puede, es algo también muy fácil de, de obtener, eh, condición cardiovascular, respiratoria, estimación del VO2, fuerza resistencia muscular esquelética, flexibilidad, son cuestiones bien básicas. ¿no? Eh, relacionado con, con el tema del, del FMS, ¿no? de la FMS quiere decir, eh, son evaluaciones funcionales, funcionales, screen, movement, screen, evaluaciones funcionales. Dice acá, bueno, la detección de patrones motores disfuncionales y el conocimiento del nivel de control motor, motor de un individuo nos aporta datos significativos a la hora de prescribir el ejercicio. Si yo tengo un, un patrón motor básico, ¿no? ¿Cómo puede ser el, el, el andar, caminar? Hay gente que camina mal, hay gente que no sabe caminar. ¿Se han dado cuenta de eso? <risa> hay, hay gente que camina mal, camina de, con... tiene el patrón motor de la marcha disfuncional, con, con, con problemas, con problemas de... Si, eh, si yo tengo de pique, ya tengo un problema anatómicos, que tengo una pierna más corta que la otra, que eso es muy común, a veces se compensa con la columna, y es curioso, no Pero a veces no, o yo qué sé. Ya tengo o tengo un pie rotado, o, tengo, o tuve una lesión de rodilla, me quedo en la rodilla. Camino mal. Entonces, si yo, no, si yo no, detecto que una persona camina mal y que, y que tiene un, este, un, un problema, un desbalance a nivel muscular o, o, o a nivel, no sé, lo, lo sea, Si yo no detecto, ¿dónde está ese, ese problema? Por ejemplo, yo le puedo decir que, que alguien que, que, que camina mal, que, que corra una 10K, si yo estoy haciendo cada impacto que hago estoy eh, lesionando o estoy impactando sobre esa lesión. ¿Cuánto, ¿Cuántos pasos doy? Que no me acuerdo, pero yo lo sabía, cuántos pasos daba en promedio, este, en una 10K, da miles y miles y miles, no sé cuántos miles de pasos. Ahí lo que estoy haciendo es eh, profundizando esa.. esa este, esa lesión o, o, es, o si no generando una posible lesión algo que no era una lesión yo tengo algo que a la larga me va a provocar una lesión ¿no? Este, lo mismo pasa con, con muchos otros patrones de movimiento que, que son eh, indicadores que van a decir este tipo de béisbol, le va a ir mal le va a empezar a doler la espalda le va a doler la rodilla le va a doler la cadera le va a doler los pies le va a doler la cabeza ¿no? algo le va a doler y algo se va a estimar entonces este, esto también es, es, como, es, muy, es fundamental para también para diferentes niveles de actividad, deportista, no deportista, para la salud, para la no salud, para mí es algo básico. ¿Qué este, detecta busca detectar en el FMS? ¿Este tipo de evaluaciones? Como decíamos recién, patrones de movimiento defectuosos o disfuncionales, ¿no? patrones básicos, ahora vamos a ver cuáles son. Asimetrías, restricciones de movilidad o estabilidad o fuerza, eh, esto también es mucho más, más común de lo que nosotros pensamos. Generalmente las asimetrías más marcadas o menos marcadas eh, son un factor de riesgo. Asimetrías llamamos, por ejemplo, a tener más fuerza en, en un lado que no, ¿no? en la pierna que en otra, asimetrías también pueden ser de, de no solo musculares, sino también eh, que decíamos una pierna más larga que la otra o la, o la cadera cortada, entonces la pierna, ahí hay todo tipo de cuestiones que, que afectan. Eh, control motor alterado, ¿no? problemas en la activación, en ciertos músculos ciertos grupos musculares y poder tener algún problema ahí de control del motor y bueno el tiempo de activación retardados que ¿no? estábamos diciendo eh, este, estas pruebas son, son siete pruebas el FMI son, son siete pruebas eh, que, que bueno que, que cada una de ellas eh, trata de buscar ciertos en ciertos ejercicios, en ciertos, oficios, ciertos trabajos, buscar estas cosas que dijimos, ¿no? problemas de facilidad, problemas de coordinación, de equilibrio, problemas de todo tipo. Eh, una cosa que está buena es que en muchas de estas pruebas eh, son, se, se, se, se, se ejecutan con en, en los disti distintos. Eh, lateralidades, ¿no? la izquierda o la, o la derecha, entonces eso me permite eh, analizar las diferencias entre una y otra y ahí ver, ver los igualados los eh, para, para hacer esta, esta evaluación si, es un, se ah. utiliza un método de, de puntaje que va de, del 0 al 3, eh, el, el 0 es cuando el cero es cuando, cuando hay eh, dolor, cuando la persona hace algo y le duele, cualquier tipo de dolor ya es cero, ¿va? o sea el dolor ya me está avisando de que, de que esa persona no puede ejecutar ese, ese patrón de movimiento de forma adecuada, entonces ahí ya es cero y ahí ya derecho para, para el medio, si, si va a hacer un, un pase un pasaje de valla por ejemplo este esta ejercicio acá y le duele la cadera, bueno si, si te duele para hacer esto ¿qué otra cosa vas a poder hacer? este Trabajo, ¿no? ahí va para lo, después. Eso es rehabilitación de una, no puede ir a entrenar nada, es rehabilitar. Después de, de, Y bueno, después el, el puntaje 3 es el máximo eh, en el cual lo hace sin ningún tipo de compensación y bueno, lo hace de forma fluida el movimiento. El 2 cuando la persona lo hace con una o más compensaciones ¿no? y tiene alguna, alguna dificultad para realizarlo, es un puntaje 2. Y, y bueno, el 1 es cuando la persona es incapaz de reproducir el, el movimiento. Este, ahora vamos a ver algún ejemplo. ¿tá? Y son 7 pruebas, así que el puntaje perfecto sería 21. Estas son las. Hay algunos estudios que, que hablan de, por ejemplo, si tienen menos de 14, si, el, si en el total tengo menos de 14, el porcentaje de tener alguna lesión este, es, era. Mucho pasado, han, habido, han salido investigaciones de que como que el mínimo para entrenar menos, es un puntaje de 14 ya si tengo menos que eso ya seguro tengo algún rego y riesgo alto de sufrir alguna lesión y hay que tratar de identificar, cuando eso se puede identificar y, y ya atacarla y, y orientar el, el entrenamiento a, a esa compensación, a mejorar eso antes de, de, de ir a, a las cargas ¿no? algunas de las pruebas bueno son sentadillas de arranque, que bueno, se, no, lo, no lo vamos a ver mucho, muy profundo, Sí si le voy a dar ahora después, voy a dar, le mando el manual y, y, este, y algún, hay un material, de, es un capítulo de un libro de Bill Foran que, que habla sobre la evaluación de base, que es está va a estar bueno que lo lean, que, que incluye esto, así que y tiene algunos, algunas cosas más de... Sobre esto, pero bueno, sentadilla de arranque, este, la observo de frente, lateral, eh, las compensaciones, si lo hace, si no lo hace... Nada, la niña está ahí también. ¿Eh? La tocada de la niña, la línea, sí. sí, eso está ¿Qué significa eso? Sí. No? Functional ¿Sí? movement scream, en inglés. Sí, hay que Sí. Es como una... ¿Eh? <risa> Es, es una evaluación de, de movimiento, claro, movimientos de funcionales, ejercicio funcional. Funcionales le llaman porque son, estos son el movimiento, no es una, no es una, una evaluación postural, es, es con patrones, con ejecución de movimiento, son eh, patrones de movimiento básicos. La sentadilla, ¿no? ahí vos podés ver el tema de cómo, cómo están este, trabajando tus cadenas musculares, si tenés acortamiento, si tenés y balances y en, en todas estas pruebas se, se van detectando bueno, distintas cuestiones ¿no? Eh, el paso del obstáculo, vieron acá tenéis que pasar, tocar y volver, este se hace con izquierda y con derecha, se hace con una pierna y con otra, eh, las tocadas en línea, decía ahí el compañero ¿no? El tema de control, también trabaja, eh, se ve todo el, el control del hay muchas cuestiones que sí. Flexibilidad, movilidad de hombros. Esta, esta, esta es más Esta es. Esta, esta, ¿alguna vez hicieron esto? Sí, yo le hice una balada. Demoramos 30 segundos. Párense y háganlo. hagan esto. Hagan así. Las manos separadas, acá, así, y así. Primero, acá. Miren, mire, primero mire? la derecha, arriba? La derecha arriba y después la izquierda. Y píganle al compañero al lado a ver si lo pide. No, no, yo sentía cosas asquerosas. ¿no? Sí. Un hombre de más. ¿sí? A, re a rehabilitación, derecho la mayoría. No, esto sí, este, este, en todas estas cosas, eh, eh, en el sur aparecen, aparecen los igualados, aparecen las cosas porque, porque depende de las actividades que hayan hecho ustedes. Hay, hay muchas actividades de deportes y cosas que, que, que naturalmente. No sé, este, este del hombro, ¿qué significa? esa es igualado? Y hay, y hay un lado que tenéis menor flexibilidad que el otro. Ah, no entrenar, ¿Eh? No ¿Cómo? Sí, sí, ya. No bien. Vos cuando vos por ejemplo, vos, vos, si vos vas a entrenar, vas a entrenar, a piel, vas a hacer ejercicio. De, de espalda o de pecho, peso sí, sí. libre, lo que quieras, estás trabajando con su cara. Hay un, hay un hombro que va a, estar, va a estar trabajando siempre mucho más o, o va a trabajar en un rango de movimiento menor, va a ser el que te va a impedir, si vos haces un trabajo que, es, eh, que lo estás haciendo con las dos manos y capaz que si vos querés hacer un ejercicio de, de, que, que otra más amplitud vas a estar, eh, eh, vas a estar condicionado por la amplitud del hombro que tiene menor posibilidad de, de movimiento. Va a ir uno que te va, te va eh, a atrancar. Este, y después depende de lo que vas a hacer. Si vos haces natación, si tienes un hombro que tiene menos, vas a tener menos este, capacidad de trabajo. O sea, te puedes, depende de cada una de las cosas, pero que te afecta, te afecta. Este, y siempre las asimetrías son riesgo de lesión. Siempre. Una, una asimetría es un riesgo de lesión. Sea donde, no. sea, sea, sea este sea. Entonces, este, hay que tenerlo en cuenta y tratar de, de corregirlo. A veces cuesta mucho, ¿no? En ese caso, ¿qué caras de un lado o del otro? No? ¿En el de los hombros? Sí. No, más que nada en el tema de los hombros, mejorar la flexibilidad. La flexibilidad. Tratar de compensar. Sí. ¿No? La, la, mejorar la movilidad. La movilidad. Eh, sí, bueno. Siempre dicen que un no no ejercicio dice que hagas primero con tu mano digamos más débil y llegues al tope de lo que puedes hacer con esa y después hagas lo mismo de la derecha aunque puedas hacer más, ¿no? Como para igualar? Sí, pues bueno, en realidad ahí estás, eh, también lo que se hace es hacer alguna serie más para compensar, algunas, para fortalecer la otra, hacer alguna serie más con, con la más débil para tratar de ir compensando, si no estás trabajando, eh, lo que te... O sea, vos lo que estás haciendo es bajando por debajo de tu. Este, este, está limitando la, la mano de te limita. O sea, Tienes que tratar de, de mejorarla. No, ah, pero imagino que después estará midiendo. Ya tomar el sí, suelo. Sí. Puede ser una estrategia como para, claro, para, para nivelar. Para no, sí, sí. Este, bueno, entonces está, tenemos también la pierna recta arriba, ¿no? Más que nada, esta es una, que, una prueba que también no la hacemos acá porque otros años, porque ya tengo, otros años la hemos hecho y esta es impresionante. La, la, es impresionante la diferencia que hay. Y en un, y en un miren lo que es el, eh, o sea, este, este patrón de movimiento. Cualquier deportista, o sea, esto para cualquier deporte es algo para cualquier cosa, para correr, para saltar, para patear, para, para cualquier cosa. Si tengo una, una, una diferencia grande en esto, me va a influir. Y, y si ustedes lo van a ver cuando lo hagan si lo hacen este, que van a encontrar diferencias en, en la mayor cantidad de, de personas. ¿Por qué siempre me llama la atención? ¿Por qué los futbolistas siempre rompen en los posteriores? No siempre rompen, pero bueno, eh, lo, hay muchos factores, eh, pero el, el, el, la demanda de, del fútbol, eh, el, el juego en sí y el entrenamiento y todo. No, no es no, no, de por sí, no, no fortalece tanto los posteriores. Se fortalece, los fortalece los mucho los más. Los nervios, dan, claro. Y la mayoría de, los, de, los, de, de las lesiones de posteriores se dan en, en acciones de, de frenada, de ejercicios, ¿no? En, en, en, en, en, sí, ejemplo. Y, y bueno, tás, si yo estoy todo el tiempo corriendo hacia adelante, todo el tiempo saltando, todo el tiempo pegándole a la pelota, eh, tengo, tengo, hay un, un, una cuestión ahí de de También digo balance muscular que, que favorece. Claro, ah, si demasiado más fuerte el de posteriores. Y el fútbol también tiene un también para la parte de flexibilidad. ¿Cómo? Que el fútbol por sí un bicho bastante porfiado para la parte de flexibilidad, como que no le da mucho valor. Y puede ser ¿sí? que haya algo de eso. No, puede ser que haya algo de eso. Y... No, ahora creo que lo cada vez más. Eh. Todo el, la pre, todos los trabajos preventivos el jugador se está concientizando mucho más porque está más desarrollado todo el tema, o se hace más investigación, se trabaja más, los profes están más, más capacitados y le dan más importancia. Eh, los profes, los técnicos, un jugador vecinado es lo peor que podés tener. Entonces, eh, pero sí hay gente que no.. Es una capacidad, la de movilidad y la flexibilidad que no es la que más el, ¿sabes? No, no se desarrolla tanto. Este, igual hay otros factores que, que, que influyen en, en esas lesiones, pero está, sí si, tiene que ver. Bueno, después este, estabilidad del tronco y, este, y flexión, que es como hacer un. arranco abajo y dar una, una, una artija rápido, ahí se ven los, los tiempos de activación y, y cómo son los, los movimientos. Y la estabilidad de rotación, también estabilidad lumopélica, la cintura escapular, toda una cuestión ahí. Y, hay, y todos estos después ven van a ver que hay como distintos eh, como niveles no hay uno que se hace que lo, lo, lo vamos lo vamos se va como facilitando para que lo pueda ejecutar y bueno, en base a eso se ponen los puntajes para ver si estamos les muestro medio rápido así seguimos porque señor Ah bueno, esto, es el, esto se los mando es el el Examen Médico Preparticipativo es un material de la, de la Cátedra de Medicina del ejercicio de la Facultad de, Clínic, de, de, de Clínicas, este, Facultad de Medicina, es uruguayo, eh, le, le mando este capítulo para que lo tengan, está bastante más profundo todo esto que estuvimos hablando, tiene algunos ejemplos, eh, por ejemplo lo, el, lo que utilizan ellos, el protocolo de ellos, este, esto está bueno, Después lo tienen para leer bien. A ver dónde está del FMS el que les quería mostrar. Ver, creo que yo lo busqué por acá. Acá, mira, mando este capítulo también que es eh, de la Unión Argentina de Rugby. Que da alguna. Hay alguna. que explica bastante mejor cómo es este cómo se hacen estas pruebas, cómo se ponen las, las, este, los puntajes. ¿Vieron ahí está la observación de vista del frontal Ya te da una idea de, de cuándo sería un puntaje. Acá hay una inclinación de tronco. Este, allá hay una rotación a nivel de, ¿no? de, la, de la cadera. Ya compensa de acá. Este, ¿Eso es sí, sí, esto ya está todo. Creo que ya está todo activado. David creo que ya lo activó. Este, entonces, bueno, ahí tienen... Más detalles, vieron puntaje 3, 2, 1, este, también tiene algunos da algunos datos más sobre cada ejercicio, mirá ahí, el del hombro. Este les decía recién de, de la activación, vieron que este por ejemplo está en el, en el horno, ¿no? Ay, lo, los, los, este, aparte los errores se repiten, o sea, siempre son más o menos los mismos errores y bueno, Después igual hay que interpretarlo todo eso, que todo eso es audio balance, que a veces no, no es tan fácil, pero bueno, este, es interesante. Si contamos con, o sea, si, trabajamos, si tenemos la posibilidad de trabajar con fisioterapeutas, con médicos, fisioterapeuta, con médico, estas cosas está bueno también hacerlo en conjunto con ellos, eh, con, si se pueden hacer este, exámenes que sean posturales, estáticos, eh, ya que ya te dicen cosas y, y también este tipo de, eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, o nosotros también podemos llegar a, a algunas cosas, a, a, a, a algunos tipos de, si, si la persona tiene, no sé, un bail o un pronunciado, no precisa hacer un, ya lo veo, si tiene un hombro más bajo que el otro, es solo observarlo, ¿no? Este, y después, con este tipo de pruebas, podemos confirmar muchas cosas y, y, este, y, y en función a eso... Después, de ver qué tipo de trabajo de rehabilitación o, o compensación se puede hacer. Este ya está. Ah, este es el capítulo que les le dije también: que, que, que es, es un libro de Bill que se llama el entrenamiento para atletas de alto rendimiento, así se llama. Eh, este, es, este es un capítulo. Tiene todos los capítulos son son de distintos autores. Este es, es de Greg Cook. Que tra un, trabaja mucho el, el tema del de, entrenamiento funcional y, y bueno trabaja con atletas de, de alto rendimiento, pero también se aplica a, a a cualquier nivel. Se puede aplicar a cualquier nivel porque apunta a la salud y tiene este capítulo que es de de evaluación deportiva de base que está interesante, eh, habla de cuestiones bastante básicas, elementales, eh, por ejemplo plantea eh, esta pirámide de, de rendimiento que de lo que habla es que en la base de la pirámide el, está el fundamento y, y está la calidad del movimiento funcional, eso está en la base, o sea que si yo no, si yo no, no puedo lograr un movimiento funcional eh, adecuado, si yo no puedo hacer una sentadilla eh, como la que estábamos viendo, si no, puedo hacer, si no tengo un patrón de carrera eh, eficiente, con buena movilidad de cadera, con, con, con niveles de activación muscular este, adecuados, si, si yo no tengo este, un, una calidad de movimiento eh, con un nivel bueno, eh, no puedo pasar a desarrollar, esa es, como, es, la, es la base de la pirámide, primero tengo que hacer énfasis en la calidad y luego en la cantidad, o sea para entrenar, para desarrollar las capacidades tengo que tener una base que, que, donde se pueda sustentar ese entrenamiento eh, y esto yo creo que va para cualquier nivel, este, si bien hay atletas de, de, de rendimiento, que, que, que están a no sé jugadores de primera división acá que se le han hecho por ejemplo de evaluaciones fms atletas que jugadores que, que compitieron a de tremendo nivel y tienen eh, pruebas insuficientes y tienen divalanza tienen de todo eh, esos jugadores muchas veces logran compensar con distintos movimientos ah. y bueno terminan siendo eh, deportistas que, que, bueno, que, que logran bueno, buenos rendimientos, pero seguramente si si no si se hubieran podido corregir esta, estas cuestiones, eh, eso, esos deportistas se hubieran logrado mayores rendimientos, seguro, eh, capaz que, y sin capaz, hoy eh, se hubieran ahorrado alguna que otra lesión, este, y, y bueno, y después muchos otros jugadores que no llegaron, no alcanzaron niveles o que tuvieron lesiones eh, importantes, si, si vamos a buscar en, en el origen de esas lesiones muchas veces puede haber algún tipo de este, de este tipo de, de, de problema, de, de que había algo que estaba, algún este, patrón motor que estaba mal, algún, alguna musculatura que, que estaba con un acortamiento, con alguna asimetría, eso este, es seguro, lo que pasa es que ah, a veces después que pasa la lesión ya fue, después ya, ya, este, ya no, no se puede volver atrás. Eh, bueno, entonces la segunda, el segundo escalón de la pirámide acá dice cantidad eh, de rendimiento funcional, o sea que ahí sí es, estoy preparado una vez que tengo buena calidad, ¿no? ¿sí? puedo aumentar la cantidad de esos movimientos, las cargas, ¿no? todas esas cosas. Y bueno, después en la parte de, de arriba del todo recién, de arriba del todo recién este, habla de las habilidades deportivas específicas, habilidades técnicas. ¿no? Este, bueno, esta es una visión que me parece que está interesante, está buena. Y no solo apunta le digo, a la salud, sino que apunta también a, al, al atleta de, de rendimiento. Ah, no, no son contradictorias las. Y acá también este, está el, el FMS y tiene, por ejemplo, tiene la. Acá ya tiene la, la hoja de registro. Está bueno para que lo vayan viendo porque como andaban test van a tener que tener ustedes una hoja de, de, de recolección de datos. Esta es la del FMS, que te marca ahí de izquierda a de derecha, el nombre, cosas de acá en, cada, en cada, cada prueba, la puntuación y los comentarios y bueno está. Y después tiene algunas. habla también de algunas otras. algunos otros test que, que tienen que ver con eso y este material también. Está bueno que, estaría bueno que lo lean y la clase que viene, si, si tienen algún comentario, ya lo, lo vamos. Lo vamos metiendo. A ver, vamos viendo. ¿Hasta qué hora tenemos hoy es esto? ¿Hasta? Si ¿A las 7? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna.? Estas clases van a ser medio así porque. Porque bueno, tratamos de dar todo esto y, y más o menos este medio rápido y medio por arriba, eh, va a ser fundamental que, que esto lo lean, lo vuelvan a leer, lo, lo estudien, que lean todas estas cosas, que se, se, vean qué dudas tienen y todo eso y poder conversar en las cosas que vienen. Pero la idea ya en, en el, en el, en el, a partir de este práctico es ir eh, trabajando y ir generando este, algunas partes del trabajo y, y bueno, entonces esto, esto es como que básico, si no tenemos estas cosas medio vistas no van a saber, no van a tener como elementos para, para empezar, por eso que lo vamos dentro menos rápido, pero cualquier, cualquier, que está obviamente, consulta lo que sea, lo vamos viendo. Bueno. Bueno, ya nos vamos, ahora con esto ya nos vamos a meter más en, en el tema de, de, lo, de los test motores deportivos ¿va? Después vamos a ver algunos ejemplos, vamos a, en los prácticos vamos a, a trabajar con, con algunos test. Eh, uno de cada de las grandes capacidades, no nos va a hacer mucho más eh, está bueno que, que vayan ya viendo materiales en internet, en, en, en, en bibliografía algunos ejemplos de test, ya, ya les subimos un libro que tiene muchos test está bueno que, que vayan mirando, nomás para, para, para ir familiarizándose con los tipos de test que hay y con los tipos de... De evaluaciones que se pueden hacer a nivel de capacidades y de estrellas, como para también cuando, porque esto va a ser muy rápido, vamos a tener que ir avanzando muy rápido, que no nos agarre medio de con poco tiempo cuando tengan que ir a seleccionar los tres a y que puedan encontrar, porque hay mucho, hay mucho de eso está bueno. En el caso del FMS lo consideramos como un test de un y tampoco que podríamos considerarlo, este. Porque no, es somos es más generales. La flexibilidad, la fuerza. Sí, sí, sí. Eso Podríamos. Sí, sí. Igual igual para tener. Van a tener que hacer algún otro test. Igual ahora después en el práctico vamos a hablar bien de los criterios de, lo de trabajo, de cautiverio. Pero.. Sí, estaría bueno que Sí. Este. Bueno. Entonces.. Vamos a ver, como vieron ahí los tres motores deportivos ¿ah? el control del entrenamiento es uno de los factores del éxito de conocer si los objetivos planteados se están cumpliendo y a la vez de animar y dar a conocer a los deportistas o alumnos los resultados de su esfuerzo y su entrega al entrenamiento a su mejora física y a la competición es una definición a mí como bastante básica que tiene que ver con con el control del entrenamiento, los tres, muchos, se enfocan ¿no? a eso, al control de, de, de, de la distinta capacidad. Cualquier tipo de control implica una forma de medida. Si queremos avanzar y fundamentar nuestras decisiones, lógicamente de en el del entrenamiento, debemos utilizar la medida como apoyo para diagnosticar y evaluar el trabajo que realizamos. Para esto, entonces, nos de los tres motor deportivos, cuyo objetivo fundamental de cualquier test motor deportivo es medir capacidades condicionales, coordinativas, destrezas en objetos deportivos. Eso es lo que hacemos con los test. ¿Ah? ¿Para eso? El es resto, cómo los interpretamos, qué, qué utilizaciones le damos, todo eso, eh, ya eh, forma parte de todo. Pero el test... Es sí, para eso, ¿no? Yo aplico un test para poder medir, para poder detectar en qué, en qué está cada formación. Entonces, bueno, es un procedimiento utilizado para obtener información básico. Una herramienta de un test motor deportivo es una herramienta de control e investigación fundamentada científicamente. La cual tiene parámetros característicos que sirven como indicadores de la capacidad de destreza motora deportiva a través de la resolución de tareas motora deportivas bajo condiciones estandarizadas. O sea, siempre lo que, hacer, lo que va a hacer ustedes es eh, ejecutar alguna, eh, alguna tarea, hay que resolver alguna tarea motora, la cual es característica o, o de alguna capacidad, ¿no? tiene, es un indicador de alguna capacidad. Concreto, ¿tá? Capacidad para la eh, Hay muchas formas de, de, de clasificar la, los test y las pruebas y todo, nosotros vamos a ver algunas, y, y no, no siempre eh, un test va a poder clasificarse según, la, según eh, bueno, la distinta forma de clasificarlo. Ahora, en esto, por ejemplo, vamos a ver eh, cómo se clasifican según su estructura. ¿no? Ah, puede servir para eh, organizar la, la la, cuando planificamos la evaluación y, y también para ver qué tipo de, de, de evaluaciones podemos hacer, qué tipo de test podemos hacer. ¿Ah? Bueno, los test motores entonces este, siempre para examinar la capacidad motora y las destrezas motoras y bueno, podemos distinguirlas a grandes rasgos. En test de condición física, son como más desarrollados y está, pero más ¿eh? Capacidades coordinativas, test de movilidad o flexibilidad, y test de estrés. ¿no? Adelante. Está. Eh, dentro de los test de condición física tenemos básicamente lo de fuerza, lo de velocidad, lo de resistencia y todos los componentes de esto, ¿no? Porque Dentro de, por ejemplo, de test de fuerza, hay muchas manifestaciones de la fuerza, fuerza rápida, fuerza presiva, fuerza máxima, eh, todo, lo, ¿no? Fuerza isométrica, fuerza excéntrica, fuerza mucho. Entonces, para todo eso, ahí puede haber este, un test de serenidad y ya, eh, flexibilidad sí, podría ir, porque en realidad va a depender de. Viste, viste que los, hay autores que incluyen a la flexibilidad, dentro de las capacidades condicionales, otros que no. no sí, sí, sí, que... Yo creo eh... que en realidad, mira, sí, sí, sí, sí, dentro sí, de ese sí, lianto lo llamaba sí, velocidad, fuerza, sí, resistencia, y entre medio esa rayos que ponían la, la flexibilidad sí, como sí, de todo. Sí, eso va a depender mucho de los autores, no incluyen la, este, la flexibilidad o la movilidad, eh, que Sí, pero bueno, supongo es... sí. que no es algo más muy... A los efectos de la evaluación, y eso no importa. Eh, y de entrenamiento, tampoco, es que es una cuestión más teórica. O sea. Está bien, o sea, yo no tengo postura, pero eso todavía no, no me puesto. Eh, bueno, para los tres de... de de correlación, distintos. bueno, también esto va a tener de los autores, hay, hay de de otros pero bueno, básicamente acoplamiento, orientación, diferenciación, equilibrio, relación, a adaptación y ritmo. Eh, dentro de los test de flexibilidad también hay distintos pues, test, de flexibilidad, pues, por ejemplo, pasiva, donde se realiza ¿No? se se solo, el movimiento, activa. Eh, se realiza con, con ayuda externa. Sí. Hay, también hay algunas evaluaciones en movimiento que ahí necesito alguno, tener algunos medios, ¿no? la afirmación, para poder medir eh, la actitud de movimiento eh, justamente de forma dinámica, ¿no? sí, sí. El, el que no vea, es el que, que nosotros vamos a, a utilizar para para ver algunas cosas permite Hay este, Algunos estudios de publicidad de, de ese tipo. La otra vez había uno que vieron el, el salto carpado Es que el salto carpado es un, es un ejercicio que de forma estática es, es, es difícil de, de evaluar. O sea, es, eh, eso tiene que ser el movimiento que este, aparte, hay una cuestión también de simetría y todo, de pues, pues, los el elementos gimnásticos, ¿no? Con el a lo med media, se, se firma, el frente, la persona hace el sangre mapado y, y, y el programa tiene herramientas, por ejemplo, el cámara ¿no? lenta, cuadro cuadro, yo puedo tener la, la cámara en el momento de mayor amplitud y tiene una herramienta de, como, como que, que mide el ángulo. Entonces puedo determinar exactamente el, el ángulo de la apertura de, de pierna de la mujer. Eh, con un programa que es muy simple de usar, este, de gratis, está bueno, está. Este, requiere sí, ciertos conocimientos para un poco bien en la pero hay cosas que se pueden hacer bastante fácil. Después tenemos los tres de destreza. Eh, la calidad de ejecución de una destreza motor puede ser observada directamente mediante el método de observación o mediante el método de medición biomecánica, mientras que con el método de test se examina la estabilidad o rentabilidad de una destreza en forma indirecta. ¿no? Nosotros podemos observar con, el, con diferentes parámetros y, y este, con, digamos, para usar términos cualitativos, con un referente, el más de un referente podemos observar un movimiento y. Determinar si está bien, si está mal, si está muy bien, muy mal, o qué es lo que falla. Este, y podemos tener, también hacer algún tipo de estos test indirectos, por ejemplo, de estabilidad, que, que se examina el grado de estabilidad de, de, de una acción motora, que se logra, ¿no? Que, que tan, estable está ese, ese movimiento. O de rentabilidad, que se examina el grado de aprovechamiento del potencial físico eh, por medio de un movimiento económico adecuado, ¿no? ¿Qué tanto, que tan bien utilizó, no sé, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad para ejecutar un determinado movimiento, eh, Bueno, acá esto se puede, hay distintas formas variantes para, para hacer este tipo de test. Este, el primero dice la destreza motora examinar se debe repetir varias veces con la misma calidad de ejecución, la calidad de repetición es correspondiente a la calidad hacia, vale como eh, medida para la estabilidad de esa destreza y bueno esto es generalmente utilizado en deportes eh, eh, gimnásticos ¿no? de, los criterios de, que son básicamente de, de, de ¿cómo se, se llama los deportes gimnásticos son estético, ¿no? Pues se, se, ve la, la, se, se busca la cuenta estética la, y ya está todo determinado, no sé, sea, un salto a caos y que se la siga así, abajo, ¿no? la felicidad, tiene que tener este, con este, ¿no? porque, o sea, este tipo de test, este, son ideales para, para evaluar ese tipo de, de, este, de acciones, ¿no? Y, hay, hay que tienen que imaginar con la gimnasia y, este, y ese tipo de deportes. Después hay otro que... Eh, al ejecutar repetidamente un movimiento de lanzamiento, por ejemplo, pelota este que algo parecido de la prueba que hizo el INCEF, entonces no sé cómo no pasar por eso, pero una de las pruebas era ¿sí? vos con una pelota y una pared tienes que hacer una pared así que hacer. Ah, igual sí, ¿no? ah, okay, de bueno, ah, tenés que hacer eso. No, no, no, no. Y bueno, ahí depende, por ejemplo acá, la, la, la, la puntuación del de lanzamiento contaba la cantidad de hacer, ¿no? ahí se puede, eh, puede valorar eh, la estabilidad de ese tipo de movimiento, ¿no? Que tiene que ver más que nada con los deportes con pelota, ¿no? Y bueno, este también es parecido, la cantidad, ¿no? la cantidad de, de, de repeticiones que va a hacer. ¿tiene? Más o menos este, Bueno, y estas dos últimas son, tienen más que ver con la o los Juegos Deportivos o los deportes Deportivos eh, Los test de rentabilidad, entonces, examinan el grado de aprovechamiento del potencial físico por medio de un movimiento económico adecuado ¿no? el potencial físico, eh, eh, si sí tengo, capaz de tener buenos niveles de fuerza, buenos niveles de resistencia pero no lo aplico de, de, de buena manera, y no, no logro un rendimiento deportivo que que sea, que sea relacionado con esa con esa fuerza, no la aplico de forma este, eficiente, digamos. Entonces hay algunos, algunos test que apuntan hacia eso. Eh, el ejemplo acá eh, está el ejemplo de la, de la rentabilidad de las vueltas en piscina, en la nación, capaz que puedo tener, por ejemplo, una potencia de pierna nueva y todo, pero, pero cuando hago la, la vuelta y salgo al otro lado, no, no, no, tengo un, no es tan rentable. ¿no? Capaz que un, un nadador con menos potencia de pierna termina siendo por otras cuestiones, cualitativas, o etc. Sea, es este, más rentable eso. ¿no? Este, también, por ejemplo, hay algunos otros casos que, de, de, más que nada con, con el deporte de, con pelota, que, que hay jugadores que, que tienen técnicas que no son las. Supuestamente ideales para, para ejecutar algunos movimientos, sin embargo, son muy rentables ¿no? porque, porque a veces compensan y se adaptan a sus posibilidades eh, la, el, el estilo y también siendo muy rentable. ¿no? Un, caso, un ejemplo que es bastante evidente es el de Martínez, que era viviente, es, que el Guadalajara, lo conocen, lo vieron tirar triples triple con él. O sea, sí. vos, vos, si vos vas a hablar un liceo y viene uno y te estira así la le, le, le al examen Y, y el, el, el equipo tiene, la, tiene un porcentaje que era impresionante y lo que pasa es que es loco, medida unos mide, no mide, no llega a un 80 y la forma que encontró él de, de, de superar eh, la defensas fue de tirar de esa manera. Y, y capaz que si un análisis biomecánico del lanzamiento de, de, de Leana Martínez no pasa, de, o sea, es, es malísimo, sin embargo el equipo compensó y, y a nivel de rentabilidad es muy rentable eso que hizo él. Este, lo que no quiere decir que sea, que yo tenga que enseñar a, a los jugadores a tirar así, las técnicas… No, incluso claro, si vos le querés enseñar la técnica a él lo vas a matar, porque si te enseñas exactamente cómo es la técnica del de... no, no, tiro no lo va a hacer, o si tira así, no va a hacer. No, para él no vas a porque pues, lo que iba a querer tirarle acá y va a venir a meter una tapa que él va a tener que tirarle acá. si <risa> para, para <risa> para. Para. Para No, pero yo, intentar así, para. Para. inventar eso que inventó para sobrevivir, midiendo 1,70 y metiendo el trillo de guitarra. Ah, que, que pierda, por, que este... por uno uno que eso que no todo es tan así. Bueno, Después hay otro tipo de test. Que según la estructura que son los test de evaluación múltiple, que bueno estos tienen algunas cuestiones que lo pueden hacer muy, muy económicos en el, en el aspecto temporal y en la cantidad de información que, que me pueden brindar, eh, lo, dentro de esto podemos encontrar los test de, de habilidad deportiva, eh, bueno que generalmente se aplica para detectar la habilidad motora general, ¿no? para valorar eso, la habilidad motora general del individuo, de las personas, el nivel de rendimiento de las habilidades específicas para un deporte en particular y el estado general orgánico y su respuesta ante la actividad que, que se esté, que esté desarrollando ¿no? eh, generalmente esto se, se, se hace de una sola tarea o una tarea que, que, que, que, como que sea amplia que cumpla con cuestiones generales de ese deporte entonces información general sobre, sobre eso y, y, este, y no, nos aporta datos eh, bastante globales. Más que cuando tengo mucho tiempo para aplicar muchos test o varios test, aplico un, uno de este tipo y, y me da como una, una idea eh, general. Si, si fuera a ser, pues en el caso de lo que estamos hablando, este, generalmente tenga que eh, Buscar o crear un test, una, una prueba que, que incluya los elementos eh, básicos que se pone, ¿no? que incluya clique, que incluya fase, recepción, lanzamiento, ¿no? este, de tratar de, de, de, de, encont de encontrar en una sola prueba varios factores desde el punto de vista que, que incluyan eh, factores técnicos, algunos factores también que condicionales, ¿no? Entonces, en base a, a eso, con una sola prueba, tratar de, de, de encontrar bastantes datos, ¿no? Bien. Vamos, muchas mucha, mucha cosas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Para darme ahí alguna... ¿Les está surgiendo alguna, alguna duda o algo más? A ver, porque quiero ver si podemos ver. Lo que tiene que ver con eh, el trabajo final que tenemos que entregar sobre los test. Sí. ¿Nos los van a dar ustedes? ¿Lo Los test okay. que. No, no, no, no. Básicamente, eso lo vamos a hablar en el práctico, porque está ah, en eh, las pautas bien. Pero el, el trabajo que van a tener que hacer ustedes, no, justamente eh, una parte importante del trabajo es eh, seleccionar o crear los test. Que sea más adecuado para, el, para sus objetivos. Todo tiene que tener una coherencia y tiene que, tener, eh, tiene que estar contextualizado. Ustedes van a elegir un grupo eh, que, que va a realizar una tarea específica o un deporte específico, eh, que va a ser un grupo con edades y características eh, específicas. Entonces, eh, ustedes van a tener que buscar qué capacidades van a tener que evaluar para ese grupo que practica ese deporte o hace esa actividad física, eh, eh, ¿no? Y, y buscar qué, qué test es el adecuado para, para valorar esa capacidad. Es parte del trabajo. El historial de sí, comunidad también. Sí, ahí ahí van va a depender de, de cada trabajo, cada grupo, qué es lo que elijas, pero eh, la idea es que... que que puedan que hagamos un trabajo que, que, que integre la, la mayor cantidad de, de conocimientos y de, de, de elementos que podamos cuestiones que, pues, que tengan que ver con, con el entrenamiento, con la teoría del entrenamiento, con la teoría de la justicia muchas cosas que ustedes ya la vienen dando en el, en el instituto, que la vienen trabajando y que van a tener sí si o no, sí si que tener que ver con, con esto este, y bueno, tratar de integrarlo. Es un trabajo que tenemos poco tiempo para, para prepararlo y tampoco puedo pedir una, algo este, muy profundo, demasiado profundo, pero sí que, que en líneas generales contemple todas esas cosas, ¿no? Todo tiene que, este, tiene que tener una coherencia y, y fundamentar todo eso con, con autores, ¿no? Eso está, eso está interesante. ¿vale? O sea, ya de tienen que, que empezar a a partir de, de hoy mismo empezar a, a, a buscar información y todo y ya pensar en qué es lo que quieren hacer y, y, bueno, y buscar evidencia científica ¿no? porque todo esto tiene que tener esa base porque al estar hablando más que nada de capacidad tenemos que tener no podemos decir ah sí vea eh, voy, a evaluar tal, voy, a hacer, voy a hacer a evaluar un, un grupo que, que juega el hockey y voy a evaluar de tal capacidad porque, tal, porque me parece a mí. No, tenemos que buscar este, un, un sustento que hay, mucho, ¿no? Pero la mayoría de los va a depender de qué elija, pero. Este, es un trabajo que tiene también su parte de de investigar, de buscar información? Sí. Nosotros, no, yo tengo un está casi cocinado en realidad. Todavía lo dirigimos las pausas ya lo no tenia cocinado. No, pero con respecto a qué capacidad y que es, porque a mí me llama mucho la atención que, que es el tema de las de, de, de los futbolistas los posteriores y me gustaría relacionar qué grado de aportamiento general tiene con respecto a la fuerza ejemplar bonita de los padres. Ahí tenés un se tema se de, se de se investigación se para tu maestría cuando lo vayas a hacer. ya te, sí, pero ya te doy algo. Sí, no, pero si te, te, te ocurre por eso. No, ya te está yendo. Bien, pero está bueno, sí. Y allá uno, uno, uno es la capacidad de la fuerza y otro es la flexibilidad. Ah, que, sí, que, sí, sí, que está sí, que. Por es que eso te preguntaba, el dice, Está genial, está buenazo. Pero capaz que no es tan ejemplo, para la flexibilidad. no, pero tiene algunas pruebas sí. Claro, la verdad. Tenés No, la razón de la. La pierna que ya te trabaja ahí y después antes este, sí. específico para valorar. Ejemplo, si yo presenté, no te, ¿tenemos que firmarlo o le saco Nosotros le vamos a pedir, como no tengo la posibilidad, cuando, cuando empecé a esta materia, nosotros la mayoría de las cosas veníamos y las hacíamos acá. Ustedes venían, el grupo venía y evaluábamos a los demás compañeros, a veces teníamos gente o algún deportista, lo evaluábamos acá. Y veíamos, y vos estabas haciendo la versión, y ah, mirá, te miraste esto, hiciste más lo otro, y qué bueno que hiciste uh -huh. esto, y lo estábamos acá. Ahora no tenemos la posibilidad porque son 500 son o sea, millones. Es entonces, este. y la adicionalé supuestamente, pero se promedió con la otra, la otra la dejé. Pero en realidad, esta es la adicionalé. ¿Sí? Yo habla contigo, pero no sé, no creo que tenga buena Ah, no sí, sé, eso después no, lo... A... No, no, no, vale. Pero digo, antes lo, lo hacíamos acá, los test y todo eso, Ahora como no tenemos esa posibilidad, porque tenemos poco tiempo y no hay no es eso, lo que sí, este, les pedimos que filmen y que tengan material audiovisual, digamos, de los test y todo, como para por lo menos ver cómo, o sea, cómo fue, porque hay, hay, una, hay partes que, por ejemplo, que son importantes, que es la parte de presentación del test. Eso está bueno. Que, que nosotros lo veamos y que se pueda corregir, cómo presentan el test, cómo lo, lo ejecutan, cómo lo hacen, cómo armaron las cosas, a veces con alguna foto, a veces con algún video, este, pero está, esos detalles los vamos a ver después. ¿Tenemos un ratito más? Sí, ¿no? Está, esto lo, lo vamos a hacer medio. Este, esto es todo muy rápido y todo muy así, perdonen, pero bueno, está, no nos queda hecho. Eh, no, este no, yo como bueno. Hay otro otro tipo de clasificación de test, este, recién habíamos visto según la estructura. Este. Ah, no, ese todavía no lo vi. <risa> no, este todavía no lo vi. <risa> oh, este. <risa> <risa> Bueno, eh, según la estructura de los test, ¿no? tenemos los test simples que pueden ser en serie o aprendizaje motor y test complejos que pueden ser combinados, batería de test, test múltiple o complejo aislado. El test simple eh, tiene una condición ahí que siempre es eh, monodimensional, ¿ah? siempre mide una sola capacidad, eh, ya sea coordinativa o un componente de ellas o, o este o, bueno, o, o condicional como habíamos dicho, consiste en una sola tarea y se obtiene eh, de esa tarea el resultado final del test, ¿sabes? esos son los, los test 5. Después está también el test de aprendizaje motor que se realiza dos veces una tarea motriz determinada eh, intercalando un periodo de tiempo eh, de entrenamiento y bueno, se vuelve a repetir el mismo test, igual, idéntico. ¿no? El test en serie son test simples pero de larga duración y de dificultad ascendente ¿Un yo -yo? O sea que, no, no porque el, el yo, yo es un test el yo es un test simple porque el yo el yo es un test simple miedo una ¿sí? ah, claro, la, la capacidad sí. me da eh, el, la, con, solo con, con tener el test ya me da el valor. Después lo, paso por el, lo uso, uso fórmula, pero es un test que mide una sola capacidad. Este test, en realidad, el, el, el, vos lo decís porque es porque lo, me parece que lo interpretaste. Porque la dificultad ascendente del, te, del test es porque tenés menos tiempo, pero en realidad la acción eh, es lo mismo: yo tengo que ir y correr, ir y venir. No, no, hay, no haría lo que tengo que hacer la prueba no varía, es, es siempre lo mismo, lo, lo que varía es que tengo menos tiempo para recorrer la misma distancia. En este caso, los test en serie, eh, el, la prueba va modificándose, el ejemplo que, que pusimos acá es el de paro de manos, eh, yo puedo valorar el paro de manos teniendo una, una valoración previa de otros ejercicios que son como previos ¿no? acá, yo ya ni me acuerdo cuáles son estos, la diferencia entre el conejito y el potrillito y no sé qué, pero son ejercicios que se hacen, eh, que preparan a, a, a los niños para el potrillito creo que es con una pierna arriba del trabajo y el ahí conejito va, con las dos ¿no? No me acuerdo bien. Ahí va. Este, entonces son test que si bien lo que buscan es eh, llegar a una evaluación una evaluación del paro de mano a determinada edad o determinado nivel de desarrollo, eh, el test Va, va modificando, las, las pruebas se van modificando, no siempre es la misma. ¿tá? Bueno, no es un test que sea, no son tan usados estos test, pero bueno, está, está bueno ya. Los test complejos son siempre polidimensionales, ¿tá? siempre vienen varias cualidades y, y, y muchas veces son varios test simples eh, o varias tareas distintas Ese, que se relacionan. Eh, en todos los casos se obtienen resultados diferentes y, bueno, pueden ser combinados, batería y ahí ya vamos a ver. El test combinado son varios test simples que examinan varias capacidades. ¿tá? Estos serían los heterogéneos, son, varias, son diferentes capacidades. Y después lo que evalúa el eh, aspecto de la misma capacidad son los combinados homogéneos. ¿tá? Y después este, están. Eh, bueno, una característica de estos test es que conservan la independencia respecto a los demás, por lo tanto, los resultados eh, no se resumen en la suma de todos, sino que cada uno de esos tests van a tener un puntaje diferente, un, un valor distinto. ¿va? Esas son las características básicas del test combinado. La batería de test eh, son varios bueno, test simples, pero con la diferencia que estos pierden la independencia, o sea que se resume todo en un único valor. Eh, eh, nosotros les pusimos ahí en Eva eh, la batería de test Eurofit, que es una batería de test que, que se, usó, se sigue usando creo, bastante, bien, que tiene muchas este, pruebas, eh, capacidades y tiene también cuestionarios y tiene capacidad de capacidad de coordinación. Que todo se suma, todo ese masa puntaje y se lleva a un valor final que, que eso se relaciona con el estado de salud de, en este caso, de niños, y adolescentes. Este, otro ejemplo de batería de test es la prueba de ingreso que teníamos que hacer acá en el ICE. ¿no? O sea, había una prueba que vos hacía, no sé, ibas a correr, hacías el de cooper, corrías 3 km te ponían un 10, corrías 3,5 km te ponían un 12, corrías 2 km te ponían un 5 y después había lagartijas, hacías 40 lagartijas te ponían un 12, entonces todos esos puntajes se sumaban y llegabas a un Único valor final, este, era una prueba, eh, era una batería de test y era heterogénea porque tenía distintas capacidades: fuerza, resistencia, pelota, todas las cosas que hacían. <risa> Decirme a mí. Este, bueno, test múltiples, era divertido igual, una vez que pasaba, <risa> no era divertido para. O hay mucha otra gente, la mayoría de la gente... Sí. ¿Eh? la Sí, ¿Y gimnasia artística? Sí, para, para el ¿Al borde de la columna? ¿Al borde de la columna? ¿Al borde de Fácil para que no sabía nada. Y... Para, para gritar, sí, para que tenía. Claro. Eh, bueno, seguimos con esto, así nos da para, eh, los test múltiples entonces, aquí los individuos resuelven la tarea consecutivamente y cada una de estas tareas proporciona un rendimiento. Estos valores se pueden relacionar entre sí y se los puede analizar estadísticamente para obtener mayor información sobre esa capacidad y bueno el ejemplo que nosotros lo vamos a, a trabajar es en los tres de saltabilidad, el squat, el contramovimiento y el abalaco que es, depende de o sea, la técnica de ejecución de estos, de estos eh, saltos, tienen, eh, eh, valoran distintas capacidades musculares, digamos de fuerza, ¿no? por ejemplo el squat es el que yo parto acá abajo, ¿no? parto acá, posición isométrica y de ahí los sí. saltos, ¿no? hay una, una acción muscular concéntrica. El, Básicamente, el contramovimiento arranco arriba, entonces, entonces tengo una, una, una etapa de, de fuerza excéntrica, una mínima isométrica allá, mientras estoy abajo y, y, este, y concéntrica. Entonces ahí se, hay algunos otros factores, ¿no? acortamiento, estiramiento, coordinativos y muchas otras cosas que, que, bueno, que, que son indicadores, bueno, son indicadores de de No solo de fuerza concentrada sino de, también de, de elasticidad y de otros factores que intervienen ahí. Entonces, si yo comparo estos dos, eh, me da un índice, por ejemplo, el, en este caso el índice de elasticidad. La diferencia entre los dos da un índice que es posible. Ah, eso lo vamos a, a trabajar, pero bueno, estos test también este, existen. También hay homogéneos, homogéneos y heterogéneos. Bueno, esto. Eh, este que también vamos a, a dar alguno de, de este tipo, el test complejo aislado, eh, es un test que se hace una sola tarea y a partir de eso, de esa tarea, de esa ejecución, se toman varios registros. ¿no? Y, y bueno, se, se pueden valorar muchas cosas. El ejemplo que trabajamos acá, eh, en, un, en un sprint, en, un, en un, no, un test de velocidad, podemos ponerle se, 30 metros. ¿me voy a matar? Este. Voy a, voy a pedir una banqueta, A ver si me consiguen Voy a hablar con María ¿Arriba eh, de la mesa? ¿Eh? Arriba la mesa. Sí, pero ahí como que. No sé tanta cosa y me siento más lejos acá por lo menos. Eh, bueno, este, en este caso, por ejemplo, en ustedes de velocidad, ¿no? eh, yo ahí puedo valorar y observar distintas cosas, ¿no? Eh, la fase de partida, velocidad de reacción, eso es medio. Eso lo tengo que sacar. La velocidad de reacción es casi creo que es imposible de, de valorar, de medir, creo no. Es, eso lo tengo que sacar. Este, porque la reacción no, no se puede medir, no se puede. Puedo, no. A no ser que miramos, que, eh, por ejemplo si es con, con un sonido, entonces que vos ahí sí midas, pero es muy. Hay un software para eso en es una nación que pone en los torneos sudamericanos, con boca. Es el mejor torneo sudamericano acá en el de, de, de, O sea, el club y algunas selecciones la invitan. Y en los partidores te ponen en alfombra, en alfo, donde los, los nadadores hacen el despegue le ponen un sensor, Sí, o sea, sí, el sí tipo está el tiempo, Cuando salen le calculan y, y al final de, de la carrera te dice que el cubo más. más. Eh, más velocidad. Claro, ahí tenés que. Ah, sí, sí. no, en esto es difícil, por ejemplo, como lo vamos a usar nosotros, va a ser imposible porque nosotros vamos a usar el kinovea y el kinovea no tiene, no tiene sonido, entonces está, no importa. Pero bueno, sí la capacidad de aceleración, capacidad de mantenimiento, la máxima velocidad, frecuencia y longitud de los pasos, podemos medir los tiempos parciales, ¿no? Entre, por ejemplo, 5 metros y 10 metros, entre los 5 y los 10, metros, eso se puede, se puede medir, todas esas. Este, esas medidas me, me van a, a indicar determinadas, determinadas cosas, entonces este, esto está bueno y lo vamos a hacer y se puede usar en, en otros test, por ejemplo el, el test de velocidad de cambio de dirección o velocidad de agilidad eh, o de agilidad este, también se puede utilizar, ¿no? bueno, los test de. nosotros capaz que hacemos uno que es el, el, el de Illinois, ¿lo conocen? ¿no? es así este, tenemos un bonito, otro bonito, uno, dos, tres. algo así entonces el, el, el deportista sale de acá, viene acá, hace el zig-zag, viene acá y termina, ¿no? Este, entonces eh, esto también podemos medir, de, eh, valorar distintas, distintas, eh, distintas cosas, ¿no? podemos tomar el tiempo parcial hasta que llega acá, eh, el tiempo que demora entre en hacer esto, que ahí tiene una, una cuestión más de coordinativa y claro. de, de, no es, de agilidad, de cambio de, de, de dirección, no de agilidad, porque depende también del autor que tomemos, pero la mayoría de los autores o los más recientes, toman agilidad agilidad cuando hay una decisión, cuando hay toma de decisión, en este caso no hay toma de decisión, hay sí cambio de dirección, velocidad sea cambio de dirección, capaz que la forma mejor de nombrarlo sería velocidad sea cambio de dirección, que acá tiene mucha, y, este, y bueno, también se puede tomar acá, bueno, esto lo puedo hacer el, lo puedo hacer, por ejemplo, sin pelota y después con pelota, entonces ahí ya también puedo este, tomar esos tiempos y valorarlos y tomar alguna me da alguna información sobre eso. Ya estamos, ¿no? Vamos a ver así. Bueno, eh, como que todo. Sí, a de velocidad, somos veloces. Eh, estaría bueno que vean todo esto, que le que, que, cuando, que apare, cuando aparezcan las dudas, las anoten, así ya la, la clase que viene, este, seguimos con, con, este, con otros, otros temas, que también. La próxima vamos a ver todo el tema allá las la de las capacidades. La relación de las capacidades de ya ver algunos. algunos este, con concretos y con ejemplos para que sea más, no sé, más fácil de, de entender. Hay algo que lo hayan entendido, así que vayan entendido, como de... Y creo que no bueno, es muy complejo, ¿no? las cuestiones son bastante simples, pero, pero después a la hora de llevarlo adelante y de, de aplicarlo y, y de ver como la, toda la, la globalidad ahí empieza como a ver a veces alguna imputar ahí para que tenga coherencia y bueno, cuidado con, con lo que queremos. Si no hay nada, nada, ninguna pregunta, la han venido a buscar pues como hoy. Y, y, y bueno, intratenme de seguir ninguna, porque creo que no sé capaz que creo que los juegos pueden estos son medio básicos, pero simples, hay que seguir por esto y volver. Bueno, me parece que Ah, oh, bueno, tenemos esto. <risa> <risa>